en esta lección te voy a enseñar a diseñar una miniatura de video para tu canal de youtube utilizando los programas adobe photoshop y adobe Illustrator. bienvenidos la miniatura de video que vamos a cambiar es esta que está aquí voy a hacer un pequeño zoom para explicarte dos cosas que no me gustan primero el fondo está terrible porque no puedo ver el efecto y segundo, aunque me guste muchísimo el filo que tiene esa palabra, me gustaría realmente colocarlo en una sola línea de texto y en la parte superior. En este momento nos dirigiremos al navegador de preferencia, en mi caso es Chrome, voy a digitalizar youtube.com y en la parte superior derecha, donde tienes abierta la sesión, vas a Creator Studio. Ahora nos dirigiremos a Gestor de Videos. En Gestor de Videos encontraremos la página donde se encuentra nuestro video una vez que encontramos la página vamos a encontrar el video en el cual trabajaremos sobre la palabra editar vamos a dar clic derecho para abrir en una nueva pestaña se va a abrir la nueva página y aquí tenemos todas las configuraciones de nuestro video. en la parte de la derecha tiene la opción que dice descargar imagen damos un clic ahí y con clic derecho podemos guardar esta imagen que la verdad no voy a utilizar la misma sino que lo que yo voy a hacer ahora es Trabajar de manera directa y hacer una captura del video. Voy a dar un clic aquí en Play. Voy a ampliar todo el video. Voy a cerciorarme que esté en silencio el video que está ahí. Más o menos lo que yo voy a elegir está en estos segundos. Voy a estar atento para hacer la captura de pantalla. Aquí voy a hacer una captura de pantalla. Ema es shift control 3. Ya realizada la captura de pantalla, voy a presionar la tecla de Escape. Y ahora en este momento me dirigiré a Photoshop a trabajar en la portada. Una vez que estamos dentro de Adobe Photoshop, me voy a dirigir al archivo Abrir. En el escritorio, con clic y arrastrar, voy a seleccionar las tres imágenes y voy a dar clic en Abrir. En este momento voy a elegir la imagen con la que voy a trabajar la portada de mi canal de YouTube. No me gusta esta, la voy a cerrar. No me gusta esta y la voy a cerrar desde aquí. Ahora, esta es la imagen seleccionada. En este momento me voy a dirigir a la barra de herramientas para indicarte que debes trabajar con la herramienta de mover. En versiones anteriores a Photoshop se llama la herramienta de selección. Dejémosle con nombre de flecha negra y así nos evitamos de tanto dolor de cabeza. Entonces con la flecha negra vas a irte a la parte superior de la imagen, con clic y arrastrar hasta que se abra el nuevo documento. Te vas a dirigir aquí a la parte blanca del área de trabajo y la vas a soltar si te sale este mensaje vamos a dar clic en ok ahí tenemos colocada nuestra imagen con esta misma flecha negra la voy a mover por aquí una vez que la hemos movido me voy a dirigir al panel de capas si no lo tienes abierto te vas a ventana y vas a elegir capas ¿no es cierto lo voy a extraer desde su menú contextual y esto lo voy a comprimir ok entonces una vez que estoy aquí solamente me interesa la parte interna de la imagen Qué voy a hacer en ese momento me voy a dirigir a la herramienta del marco rectangular y con clic y arrastrar voy a dibujar un rectángulo o un marco rectangular más o menos de estas características algo muy importante y los atajos de teclado que tiene photoshop y por eso me gusta muchísimo trabajar es presionando la barra espaciadora puedo mover con clic y arrastrar del mouse todo el marco de selección ahora lo voy a reposicionar muy bien y muy bien, entonces tengo acá arriba el espacio justo, tengo acá arriba el espacio justo. Ahora en el panel de capas, para ocultar el resto de la información que no me sirve, como ves, eso es una selección. En el panel de capas, vamos a dar un clic aquí, justo donde dice añadir máscara de capa. Y ahora se nos ha colocado una máscara de capa en toda la sección que yo quiero que se vea. Muy bien. En este momento, con la flecha negra, voy a dirigirme hasta acá, hasta la esquina, y quiero que utilice o ocupe todo el espacio blanco la imagen que está aquí. ¿Qué voy a hacer en ese momento? Mira, con la miniatura de capa seleccionada, dando un clic, si te das cuenta que está aquí, activas estas cuatro esquinas, me voy acá arriba a Edición, y voy a poner Transformación Libre o Satajo Teclados Control-T o comando T en una Mac voy a hacer a un lado esto voy a hacer un zoom hacia atrás presionando control menos y con clic y arrastrar presionando la tecla de shift lo vas a agrandar bastante ahí más o menos por ahí desde las esquinas siempre presionando la tecla de shift te recomiendo que te salgas un poquito ¿eh? te recomiendo de todo corazón y aquí shift clic y arrastrar si te gustan los cambios tienes dos opciones dar un clic en el visto o presionar enter una vez que presionamos enter me voy a dirigir aquí al panel de herramientas y voy a dar doble clic para ver la imagen grande como está ahora el panel de capas lo voy a colocar por aquí más o menos en este momento voy a insertar un logotipo que vendría a ser el logotipo de photoshop me voy aquí a archivo y voy a poner la opción que dice colocar de manera incrustada o simplemente colocar si estás en versiones anteriores a photoshop la voy a encontrar en una carpetita que ya la tengo ya previamente establecida donde tengo todos los logotipos de Adobe. Tengo aquí el de Photoshop, doy clic en colocar. Se me va a abrir una ventana bastante grande que asusta al principio, pero no te preocupes. Asegúrate que la opción de página en el tamaño de icono sea pequeño, porque si le pones grande se va a hacer... Esto solo es visualización nomás, ¿no? Y clic en OK. Esperamos unos segundos y lo tenemos ahí colocado. Una vez que está colocado, me voy a dirigir aquí a la parte superior de el archivo y desde una esquina presionando la tecla de shift clic y arrastrar más o menos lo voy a dejar por ahí y enter para aceptar los cambios una vez que ya tengo el logotipo colocado ahora voy a trabajar aquí en el texto para trabajar el texto me voy a ir al programa de adobe Illustrator en adobe Illustrator voy a poner la opción crear nuevo tiene que ser del mismo tamaño que estamos eligiendo el de photoshop 1280 x 720 obviamente la orientación tiene que ser en horizontal vamos a dar clic en crear voy a dar doble clic así mismo en la herramienta de la mano aquí en ilustrador voy a agrandar esto un poco más y voy a tipear un texto que diga así no Ángulo ancho adaptable una vez que hemos tipiado el texto que queremos me voy a dirigir otra vez aquí a la flechita negra que también la tiene ilustrador y desde una esquina igual que en photoshop shift y arrastrar para agrandarlo ahora por defecto te sale el panel de carácter si no lo tienes al panel de carácter activo te recomiendo que presiones control t también dentro de ilustrador y aquí tienes las configuraciones de la letra en este momento la letra que yo voy a elegir y me encanta muchísimo es una futura condensada medio mira cómo ha cambiado voy a extraer así mismo el panel de carácter desde su menú contextual esto lo voy a ocultar dentro de las futuras obviamente tienes un sinnúmero de opciones que realmente a mí me encantan muchísimo yo voy a elegir la que dice eh, bolt ok ahora en este momento la voy a mover un poquitito, no siempre toma en cuenta la flecha negra una vez que está puesto ahí yo voy a elegir el tamaño el tamaño es 130 puntos que ya lo viene viendo muy bien ya lo viene probando ahora quiero que voy a generar dos líneas de texto me voy a la herramienta de texto voy a dar un clic para activar aquí el cursor con la herramienta de con la tecla de retroceso, voy a quitar un espacio y va, voy a presionar la tecla de Enter. Otra vez con la flechita negra, lo voy a tratar de reposicionar aquí en la mesa de trabajo. Con la flechita negra y en la parte superior, te va a salir esta opción que dice centrado. No, aquí sí que vas a tener mucho cuidado en centrar esto de manera horizontal. Muy bien, si te das cuenta, tenemos el texto justificado en la parte izquierda para justificarlo hacia el centro. Aquí mismo en la barra de opciones voy a dar un clic y voy a dar otro clic para sentarlo si ves ahí está muy bien ahora voy a crearle un trazo de color azul a este texto y el texto lo voy a dejar de color blanco cómo se hace eso pues de la siguiente manera hay un panel muy bonito que me encanta en Illustrator que se llama el panel apariencia donde tenemos básicamente tres opciones para apariencia donde yo puedo crear un trazo un relleno y dar un efecto en este ejercicio solamente vamos a hacer estas dos apariencias. Voy a dar un clic aquí, donde está relleno. Voy a colocar un color blanco. Y en el trazo voy a colocar un color azul, que es el que necesito. Muy bien. Aquí en el tamaño voy a elegir quizás unos 8 puntos o quizás unos 16. Tengo un pequeño problema que visualmente hablando eso se ve muy triste, se ve desastroso así que lo que yo voy a hacer en este momento es cerrar las llaves que estaban abiertas y el trazo con clic y arrastrar lo voy a enviar por debajo del relleno si ves que se activa ese color azul lo voy a soltar y ahí está el texto que yo quiero como quiero que quede muy bien no me está convenciendo mucho esta futura así que yo voy a elegir otra futura un poquito más aquí es a mi gusto se llama futura Ball condensada voy a dar un clic en enter para aceptar los cambios y siempre voy a conservar el tamaño de 130 puntos o quizás un poquitito más, ¿no? muy bien ahí, si me fijo muy bien y ahora voy aquí a mi canal de YouTube este color que está aquí este color de trazo celeste no es el color que tengo aquí obviamente respetando los colores corporativos de Adobe, me voy aquí a archivo y voy a poner abrir en este momento voy a incorporar el logotipo de photoshop dentro de este documento así que me voy a logotipos y voy a encontrar photoshop y voy a dar clic en abrir se me va a abrir en otro documento presionando la barra espaciadora puedo centrar o moverme por el documento sin ningún problema con la flecha negra clic y arrastró voy a presionar control c o comando c en una mac voy a archivo nuevo voy a un costadito igual presionando la barra espaciadora eso siempre se ve súper profesional te recomiendo que siempre presiones la barra espaciadora y vas a poner control b una vez que pones control b te vas a ir aquí al panel de muestras si no lo encuentras en la parte derecha te vas a ventana y vas a poner swatches en inglés y muestras en español una vez que está aquí mira vas a elegir el color que está aquí si te fijas muy bien este es el color que está por delante con clic y arrastrar puedes incorporarlo dentro del panel de muestras si elijo el color de fondo otra vez con clic y arrastrar lo puedes incorporar si te fijas muy bien voy a poner control z dos veces a la hora de incorporar o a la hora de pegar el logotipo de photoshop automáticamente se me han colocado los colores corporativos que tiene este logotipo ahora no lo necesito con clic y arrastrar lo voy a seleccionar y lo voy a borrar al panel de muestras lo voy a seleccionar desde la parte superior y lo voy a incorporar en la barra de la derecha si ves que me sale ese color azul lo voy a soltar presiono la barra espaciadora y ahora voy aquí una vez que selecciono voy otra vez al panel apariencia ventana apariencia si es que no lo encuentras una vez que está seleccionado con un clic donde dice trazo vas a dar un clic y ahora con un clic lo vas a encontrar sin ningún problema ves así súper de sencillo. ahora le voy a bajar un poquitito más el tamaño unos 14 puntos me parece que esto está muy bien en este momento voy a hacer esto que es súper recomendable en adobe es copiar control c comando c en una mac me voy a photoshop y voy a pegar te va a salir esta opción que está aquí. Ten mucho cuidado porque la opción que vas a elegir es filtro inteligente y te recomiendo muchísimo filtro inteligente y te voy a explicar más adelante por qué. Por defecto viene esta opción desde el 2015 en Illustrator que te dice añadir a mi librería del Creative Cloud. Si la tienes aquí, lo más seguro es que se te vaya a colgar el programa. ¿Por qué? Porque va a buscar una conexión a Internet y lo va a guardar en la nube creativa de Adobe o en tu cuenta asociada con adobe por favor haz esto quítalo aquí no pasa nada te aseguro que te voy a, a ahorrar un dolor de cabeza vas a dejar esto si sí es obligatorio objeto inteligente clic en ok vamos a esperar unos segunditos que se abra y lo tenemos ahí voy a presionar la tecla de enter para aceptar los cambios si está un poco grande pues no te preocupes ya vamos a hacer los cambios respectivos Ahora voy a tratar de crear aquí en la parte de atrás un pequeño rectángulo de color azul cómo se hace eso mira si te fijas muy bien voy a hacer un pequeño zoom aquí con la herramienta del zoom clic y arrastrar vamos a presionar la tecla I en el teclado o vamos a encontrar en la herramienta del cuentagotas cuando yo dé un clic aquí automáticamente va a cambiar a este color el color que yo quiero es el fondo que está aquí con un clic y automáticamente ya me ha seleccionado el color que está aquí puedes elegir realmente cualquiera de la imagen uno que te guste a mí me gusta muchísimo este porque es un color totalmente corporativo ahora vamos a elegir la herramienta del de rectángulo antes que nada doble clic en la mano voy a elegir el rectángulo o quizás con control menos me ayude mejor todavía la visualización y clic y arrastro el rectángulo obviamente eh, se de, adapta mucho a las medidas que tú quieras crear si te estás dando cuenta se ha abierto el panel de propiedades voy a cerrarlo en el panel de capas, y esto es muy importante voy a agrandarlo el rectángulo está en la parte superior porque los ángulos eh, y las capas perdón, se leen de arriba hacia abajo con clic y arrastrar lo puedo mover hacia abajo mira que se active esa línea celeste y automáticamente voy a mandarlo un poquitito más hacia atrás y ahora ya puedo ver el logotipo si te fijas muy bien, aquí me está faltando un espacio en esta barra. Con la flecha negra presionas Control T y la agrandas o la chicas de acuerdo a la necesidad. En este caso pues la agrando y voy a presionar la tecla de ENTER para que se quede ahí sin ningún problema. Ahora, yo quiero que se vea algo del fondo. ¿Por qué? Porque esto está terrible. ¿no? Esta barra azul oscura no me deja ver la imagen. Selecciono donde está el rectángulo 1 y en opacidad voy a seleccionar en bloque, clic y arrastrar, voy a poner 80% y enter. Ahora puedo tener esa transparencia o esa opacidad en este documento. Muy bien. Ahora voy a colocar aquí ángulo ancho adaptable. Pero si te das cuenta que cometimos un pequeño error entre comillas, ¿qué es lo que debo hacer? Regresar a Ilustrador. Mira, voy a hacer esto. sí Voy a regresar a Ilustrador. Voy a cerrar este documento, le voy a poner no guardar. Voy a cerrar el logotipo de Photoshop y voy a regresar otra vez aquí a Photoshop. Esta parte es una de las que más me encanta explicar dentro de Illustrator, dentro de Photoshop, y se llaman los objetos inteligentes. Esto que está aquí es un objeto inteligente. Cuando veas esto que está aquí, realmente son buenas noticias. ¿Por qué? Porque simplemente vas a dar doble clic. Mira, antes que nada, debes cerciorarte que sea la capa con la que vamos a trabajar. Das doble clic automáticamente se abre ilustrador y se abre el mismo documento que tienes en photoshop pero quiero decirte algo muy importante ¿eh? que tiene que llamarse eh, vector smart object en inglés o en español sería un vector de objeto inteligente voy a editar otra vez el texto con la herramienta de texto voy aquí a dar un con un clic le elijo. voy aquí a dar un clic al lado de la palabra ancho con la tecla de retroceso la voy a crear en una sola línea Doble clic en la manito, ya la tengo ahí. Como quiero que vaya. Si te fijas muy bien, en la parte superior te sale un asterisco. Eso que significa que yo debo guardar este documento. Voy a poner Control S o Comando S en una Mac. Si ves que ya no está el asterisco, milagrosamente voy a ilustrador de Photoshop y tengo el texto que está ahí. Automáticamente se ha cambiado. Para no tener que adivinar el tamaño en Illustrator, que si sí será de 120, de 80, de 60 puntos lo que voy a hacer en este momento es aquí, control T voy a hacer un zoom es atrás control menos voy a presionar la tecla de shift desde una esquinita y la voy a hacer un poquitito más pequeña más o menos por ahí doble clic en la manito para que se pueda centrar ¿ok? ya prácticamente está, lo voy a centrar por así decirlo a, a, al ojo control menos para que se pueda ver bien Ok, hay otras técnicas para, para centrar, pero la vamos a dejar ahí. Una vez que hemos elegido el tamaño y la posición exacta dentro del documento o del texto, en este momento voy a proceder a guardarla. Así que me voy a archivo y voy a poner guardar. Lo voy a dejar así mismo en el escritorio y le voy a poner aquí portada, canal, perdón, eh, miniatura sería, ¿no? Miniatura, canal YouTube la vamos a guardar siempre como un psd que significa photoshop Document, este es un documento de photoshop clic en guardar clic en ok este formato no sirve para subir a redes sociales ni para youtube así que tengo que en este momento hacerle un guardar como archivo guardar como dejándole el mismo nombre pero en formato vamos a cambiar por jpg clic en guardar la calidad sí, siempre debes dejarla en la máxima que es 12 y clic en OK. Una vez que hemos guardado nuestro documento me voy a dirigir a mi navegador principal que es Chrome y ahora voy a cambiar la imagen de miniatura. En la parte inferior dice cambiar imagen, doy un clic, encuentro el archivo JPG, doy clic en abrir. Una vez que se carga, en la parte superior la derecha voy a poner clic en guardar cambios. Ahora ya está guardado. Me voy a mi otro documento que es el que yo puedo comprobar si todos los cambios están hechos. Voy aquí a refrescar el navegador. Una vez que refrescamos el navegador o oh, podemos salirnos y luego ingresar, nos vamos a dar cuenta que ya hemos hecho el cambio y aquí está, como lo habíamos propuesto.